Buenos días a un nuevo video de Minimur. Lamento la tardanza, pero estaba haciendo muchas cosas. Ya sé que muchos no van a ver este video. Lo comprendo muy bien. Pero a pesar de todo... Hay muchas cosas que quiero decir. He estado conversando con mis demás amigos que me preguntan lo siguiente, por ejemplo, Misra me pregunta, ¿Gustavo, Gustavo va a ver ahora Creepypasta? La respuesta es, es sí, Misra, pero va a ser hasta los últimos capítulos. Y muchas más que no las voy a decir todas porque no terminaríamos. Lo único que puedo decir es que ahorita estaba viendo en la, en la, en la página de internet de las diferentes escuelas. Y hay escuelas que tienen intercambio, intercambio estudiantil. Yo ya no soy apto para eso. Y aunque lo, aunque lo fuera, no he renovado mi pasaporte para via viajes. ¿Qué hace? ¿Qué hace una cámara ahí? ¿Quién sabe? Pero bueno. No sé quién haya... Puesto esa. Ah, no, no es cabra. Parece cabra, pero es uno de... Un trabajador de la estación de radio. Bueno, a pesar de todo... Cosas que quiero platicar, pero no quiero decir. En toda, este, toda mi vida siempre había deseado estar viajando. En una... toda mi vida, desde que estaba estudiando, tenía el, tenía el, el sueño de, de, de ser un estudiante de intercambio, pero hoy ya no. Pero ahorita ya no, ya no soy apto porque ya no estoy estudiando. Me dedico a estudiar inglés. Lo quiero nada más para aprender, lo quiero más aprender más, no para que me vaya a vivir a otro lado. Desde luego que gustavo.exe ha de estar en la estación de radio. Precisamente, estoy viendo, estoy viendo más comentarios en la página de, de la Concacam, donde, donde hice mi servicio social cuando estaba estudiando. De hecho, yo iba para otro tipo de carrera. De hecho yo iba para otro tipo de carrera cuando estudié en la universidad hace cuatro años tenía, tenía pensado para otra carrera, pero pero lejos de que, pero lejos de que mi, mi papá me ayudara, no que sí que sí, que sí, estudia la carrera. Al contrario, no me apoyo y me obligo a estudiar su carrera, que es abogado. Pero a pesar de todo, yo no quiero ejercer esa carrera. Ya está muy saturada. Y si me ejerzo, ya no me van a contratar porque ya hay muchos abogados. estar ocupado en otras cosas. Incluso también estaba leyendo una revista de diferentes tipos de animales. Está muy interesante. También no está, oh, también me se me, me se me Hila o me dice que quiere hacer una de mis crepipadas, una de mis crepipastas. Sí, les quiero decir a todos ellos que me dijeron que, que, me dijeron que quieren salir en mis, en mis creepypastas Sí van a salir, pero como les dije, eso Laura Creepypastata va a estar hasta el final, de, hasta los últimos capítulos de la cuarta temporada. Ya buscaré, ya pensaré en lo que llegan esos últimos capítulos. Ya estaré pensando en Creepypastas. Durante la pandemia del COVID-19, en esta ciudad nunca hubo restricciones algunas. El gobernador votó por la inmunidad colectiva. Las escuelas, la escuela siguió trabajando, igual que, que todo, que todos. Mientras que en otros lados de la vida real todo todo todo todo cerró. Aquí no. Aquí siguió normal. Hasta ahorita. Ese caballo está bastando, por decir así, pero no lo puedo contar. Es un lindo animal que viene de la del mundo de Minecraft. Pero es divertido. Tengo contemplado hacer varias cosas. No sé cuándo, aquí no tengo comunidad, comunidad de YouTube, y no pienso abrir comunidad, creo que sí, así. Por ejemplo, ahorita aquí en mi ciudad ya está a punto de oscurecer. Como dije, ya sé que muchos no van a ver, ya sé que no van a ver este video, lo comprendo muy bien, porque les parece aburrido que siempre hago lo mismo. Pero de todas maneras, aunque no lo vean... Bueno, eso es todo y nos vemos en un siguiente video. Ah, voy a hacer un directo en YouTube en un momento, así que hasta pronto.